Nosotros nos vamos a la comunicación telefónica porque ya está con nosotros como cada mañana que corresponde Marta Mamani, que ella siempre nos trae esta columna de buenas energías Marta, buen día, ¿cómo estás? Buen día Naomi, ¿cómo están? Buen día Carlitos, excelente acá Y a toda la audiencia de E7, un hermoso día Y empezando bien, así la mañana con mucha energía Con mucha energía positiva para salir a la vida bien sí y bueno y hoy vamos, tenemos un tema pero fundamental lo que usamos a diario y lo que nos permite vivir a diario diría yo sí fundamental para nuestra vida y qué es es el dinero a quien no le hace falta dinero sí es lo que mueve el mundo lo que nos hace día a día seguir adelante diría yo mm, uh -huh. sí a todos todos sí. nos hace falta un poco a... de, de dinero este último tiempo un poco, un poco no, ahí, ahí ya se está limitando Carlitos, no, yo creo no que nos lo necesario, falta lo le, mucho, no, mucho no eh. lo necesario para, para vivir, nada más yo, yo le voy a contar algo, sí. de lo que usted dijo, está muy mal, y hoy no sé, va a la lista roja o a la lista verde, pero no sé, usted verá yo, <risa> después de lo que a, yo, yo le, a, le yo, diga yo voy a traerlo a Ricardo Darín en la mesa y le diría yo tengo por día dos duchas de agua caliente. Claro. Con eso estoy feliz. <risa> bueno, pero ahora, ahora después me va a dar la razón, después de lo que le diga. porque Porque, bueno, hablamos de dinero, pero ¿cuántas veces decimos, y no, el dinero no me sirve, no, esto, no, lo otro? ¿Sí? Tenemos creencias limitantes desde niño, desde nuestra infancia. porque qué? Porque no... Eh, Escuchándonos, criamos así, diciendo, escuchando a nuestros padres, no, pero no es importante, podemos vivir, eh, se puede vivir sin dinero. ¿Cuántas veces por ahí los niños nos pidieron juguetes o algo y que quizás no está a nuestro alcance y le decimos, no, eso no se puede, eso no es para vos, eso es para alguien que tenga plata, alguien que sea millonario, así, eso, olvídate. ¿Y por qué, por qué le tenemos que cerrar ese sueño, o sea, digamos que no no dejamos, no permitimos que los niños sigan soñando en grandes. ¿sí? Sabes, de pequeño le estamos cortando, cortando esas creencias, esos sueños, y bueno, ¿y qué hace el niño? Se cierra en que él no puede, ¿sí? Y que quizás el que tiene sí lo puede lograr, puede comprar, ¿no? Eso no tenemos que hacer. Y bueno, y así vamos creciendo en, es, en esas, con esas creencias limitantes que... Nos mantiene en esa mentalidad de pobreza, pero ¿qué? decimos si el dinero no es importante, pero no nos ponemos a pensar que sin el dinero no podríamos vivir, no podríamos comer, no podríamos comprar tantas cosas. Eh, y no hablo de cosas así, muy exuberantes, sino cosas necesarias para la vida misma. Eh, cosas que a diario vamos necesitando, ¿sí? Sin embargo, bueno... Nos estamos bloqueando desde, desde niño, desde nuestra infancia, ante el dinero. Pero, ¿el dinero que es? Es una energía, es una entidad que yo la tengo que recibir, la tengo que apreciar y tengo que dar la bienvenida a mi vida, a mi casa, a mi hogar. Pensamos que por ahí a veces vemos gente que lucha y lucha por conseguir dinero y que trabaja en un lado, trabaja en otro y, a, y después que dice... No, pero sabes que cuanto más trabajo, menos me alcanza. Y eso que hago, esto, esto, esto, termino el día fundido, fundido, y no tengo dinero, no tengo plata y no me alcanza. Escucharon muchas veces decir eso, ¿verdad? O, o a nosotros mismos nos pasa. Ah, seguro que a ustedes también algunas veces dirán, uy, estoy muy cansado y esto no es eh, redituible para mí, ya no sé qué hacer, si seguir, si eh, abandonar esto, y bueno, y así. Vamos cambiando por ahí de trabajo, de esto, de lo otro, y seguimos igual, ¿sí? ¿Y después qué? ¿Pero eso de, a qué? ¿De qué depende? Por ahí vemos a alguien, quizás un compañero de la infancia, que decíamos, uy, era el peor de la clase, y lo encuentro y lo veo con dos autos, eh, con un trabajo muy importante, y, y, y yo digo, y pero si yo estuve toda la vida, ¿y por qué...? Él tiene y yo no. Tampoco no vamos a provocar la envidia, no, no. Eso es malo, ¿sí? Pero llegar a pensar para nosotros mismos, es decir por qué esa persona tiene y por qué yo no. Quizás tengo que hacer un paréntesis quizás y rever será, mi situación. Quizás era más sí. inteligente que yo. <risa> <risa> <risa> quizás fue más <risa> inteligente que yo y hizo mejores negocios. Sí, eh, bueno, puede ser también, pero quizás no tiene esa creencia limitante del dinero, y bueno, el dinero es algo que tiene que fluir y tiene también que, que ir y venir, o sea, no es, no es que solamente tiene que estar en mis manos y yo, porque hay mucha gente que guarda el dinero, ¿sí? Yo voy, pongo bajo el colchón y voy ahorrando y ahorrando y, y después, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y ese dinero que quedó ahí, eh, es como que ya no me alcanza, ¿sí? El dinero tiene que ir y venir, y tiene que... Fluir. Yo tengo que entregarlo y eso tiene que volver multiplicado a mi vida. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer para esto? O sea, es fácil decirlo, pero primero no limitarnos, ¿sí? No, no tener esas creencias limitantes hacia el dinero, que el dinero no me hace falta, que no es parte de mi vida, y cerrarnos a ese no, no, no, no. Algo muy, muy fundamental que muchas veces a nosotros mismos también nos pasa y nos pasó, de decir, bueno, nosotros hacemos un trabajo, alguien, algún familiar, algún conocido que por ahí me pide un favor o algo, hacemos ese favor o ese trabajo y viene la persona y me, me da algo, y me dice, toma, esto es por lo que me ayudaste, por lo que hiciste, por esto, por lo otro, y qué decimos, no, no, está bien, a mí no me debes nada, pero sin embargo yo sé que ese dinero lo necesito y que no lo tengo y que quizás ese poquito de dinero que me den me sirve para algo, eh, para el día, supongamos. ¿Y yo qué hago? Me siento a eso y digo, no, no, no, no gracias, olvídate porque, no, yo te hice ese favor, no te cobro nada. No, eso ya no tiene que pasar. Hoy en día tenemos que empezar a, a darnos este valor que tenemos, ¿sí? y Ese valor de decir, bueno, si yo hago este trabajo... Este trabajo, mi trabajo vale, aunque sea poco, pero vale. O por ahí viene esa persona, yo le recibo el dinero con pocas ganas y después voy a ver y era 100 pesos. Y digo, uy, pero con 100 pesos qué voy a hacer, no no me compro nada. No, yo tengo que agradecer, recibirlo, agradecer, sentirlo en mis manos, sentir esa presencia del dinero y, y agradecer. ¿Cómo voy a hacer para generar más dinero? O sea, yo siempre tengo que... También lo que yo tenga lo tengo que compartir. Eso sí es fundamental, porque hay gente que se cierra y guarda y guarda y, y por ahí viene alguien que realmente lo necesita, le pide dinero y ¿qué decimos? No, no tengo. No, siempre de lo poco que tenemos, tenemos que dar. Y, y más si sabemos que es para algo importante o algo que que yo sé que realmente esa persona que me pide lo necesita y aunque no tenga lo, la cantidad que me pide pero un poquito lo le puedo dar sí eso es fundamental el dar para recibir y así así la vida o sea tenemos que aprender eso también a dar para recibir y bueno lo fundamental cómo hacer para generar más dinero y esto es una programación mental sí y cuando yo recibo dinero sea poco, mucho lo que reciba, mi sueldo, todo. la quincena, lo que sea, voy quirela. a buscar. Exactamente, ¿qué hago? <risa> no, agradezco al universo esa bendición de recibir dinero, ¿sí? Y primero, bueno, agradecer. designar un lugar que va a ser sagrado para esto, para el dinero. ¿Por qué? Porque, como dijimos, es una entidad, es una energía que, sí. que viene a nuestra vida. Entonces, tenemos que hacerle cuenta que viene alguien muy especial a nuestra vida, a nuestra casa, destinarle un lugar, que, aunque sea una cajita, un, una caja de zapatos, ¿sí? Pero yo, esa caja tengo que saber que va a ser algo sagrado donde va a ir mi dinero, es decir, bueno, yo este lugar agradezco al universo lo que va a recibir, todo esto, y bueno, fundamental eso, saber que este lugar va a ser sagrado. Colocar el dinero y qué voy a hacer, voy a colocar tres imanes, sí Voy a ponerle el dinero, aunque sea poco, mucho lo que tenga Pero sobre el dinero le voy, a hacer, le voy a hacer peso con un imán con tres imanes perdón Y a eso, qué voy a decir, voy a multiplicarme y decir Bueno, yo te guardo acá en este lugar, te recibo con buena energía Y esto se va a multiplicar, yo sé que se va a multiplicar Hoy te guardo, pero... Si mañana o el día que yo necesite sacarte y llevarte a algún lado, yo sé que volverás multiplicado, ¿sí? Pensar, reprogramarme mentalmente a que esto se va a multiplicar. Es algo muy simple, pero pruébenlo y que hará resultado, se los garantizo, ¿sí? Bien, Marta. Buscamos urgente los tres imanes y vamos a poner al dinero Aunque no tenga mucho dinero, sí. pero lo que tengo lo pongo en este lugar sagrado Le voy a colocar tres imanes y voy a manifestar al universo Mi agradecimiento por haber recibido ese dinero y se va a multiplicar Lo voy a ver multiplicado y voy a decir, en tanto tiempo yo quiero que estés y lo veo, lo visualizo. No es que quiero, sino que ya lo tengo. Hago de cuenta que ya lo tengo. Y les aseguro que el dinero se va a ir multiplicando. A ponerlo en práctica y verán. ¿Qué me van a contar? Le voy a decir a mi mujer que me devuelva el dinero para guardarlo en la cajita. <risa> De Proyectarlo, claro. <risa> no, pero el lo tiene que ya, lo, ya lo tiene, Carlito. Ya lo tiene que visualizar como si lo tuviera en tus manos, se va y lo guarda en esa casita. Me lo imagino. Ser... Perfecto. <risa> de eso tengo un montón. De imaginación a nosotros. escucha la nos imaginación sobra, tengo eh. un montón de plata. Escucha, bueno, no, está bueno... Pero, está bueno pero no es tan solo de tener imaginación, un... es ah, proyectar. Claro. De tener un lugar entonces, los imanes, tres imanes arriba lo guardamos en lugar agradecemos y esperamos que eso se multiplique bueno cualquier eh, otra recomendación la gente te puede visitar en las redes sociales sí en Facebook en la página Buenas Energías con Bien. Marta Mamani en Instagram como Marta Mamani13 y bueno mi número eh, los lo, bueno lo doy tres ocho uno cinco repetimos. Bien. Tres ocho veintidós y siete sesenta y Excelente. ¿sí? Por cualquier consulta y, o, o que me quieran decir, bueno, yo escucho tal cosa, hice esto, sugerencias, todo, no. todo, todo, todo vale, ¿sí? Bárbaro, bárbaro, Martita. Vale. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día y a manifestar este dinero, ¿sí? Bien. Y hacerlo realidad. Buen fin. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias igualmente.